me entendía muy bien conmigo, siempre andaba con mi sola compañía, no quería ser la otra mitad de alguien, estaba solito solo, pero llegó ese alguien, y ahora ya no soy yo el que decide, tengo que compartir, las decisiones tengo que llevar siempre otra mano qué difícil se me puso el tema hermano se me acabó el poder decir que estoy solo ahora de decir estaba debo decir estoy ando con cuidado para no defraudarte ya no ando solo, ahora tengo acompañante. Pero a pesar de todos esos nuevos caminos, me acostumbro a verlos día a día más corrientemente. Mi soledad se ve acompañada permanentemente. Soy uno más igual a casi toda la gente. Mi soledad. Se ve acompañada permanentemente Soy uno más igual a casi toda la gente No puedo decir solo No puedo pasearme solo No puedo dormir solo No puedo ni siquiera soñar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 Dormir solo, no puedo ni siquiera soñar solo.